abandonado ¿En serio? ¿Por qué abandonáis la partida? Que no sé cómo se hace. Que yo lo puse. Que te juro que yo no lo puse. Es eso. ¿Qué necesidad tenías de hacer eso? Vale, vale, vale, vale, vale. Este es nuestro compañero. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Este. Ataca, ataca. Corre que se va. Corre que se va. Corre que se va. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Ver aquí. Uh. ¡Estamos en ello! ¡Estamos en ello! ¡Estamos en ello! ¡Estamos en ello! solo aquí! Y la compañera se fue ¿Por qué? Porque es una cobarde aquí. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hay que acercarse! ¡Hay que acercarse! ¡No seamos cobardes! ¡No seamos cobardes! ¡Hay que acercarse! ¡Hay que acercarse! ¡Acércate muchacha! ¡Acércate muchacha! Una cobarde ¿Por qué? ¿Por qué ese no se muere? ¡Mira la barra que tiene! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ataca, ataca. No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, yo que sé qué estoy haciendo si lo estoy a... Yo que sé si voy bien o voy mal ¡Calvo! Vamos a por este, vamos a por este, vamos a por este, vamos a por este, no te escapes, no te escapes, ¿por qué te escapas? ¿Por qué te escapas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tan lejos? ¿Dónde vas tan lejos? ¿Por qué te alejas tanto? ¡No, ¡Oh, Dios! ¡Qué me van a ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Pero sal ahí! ¡Sal ahí! ¡Sal de ahí! De atacar, aunque necesitamos más cositas, ¿eh? De la tienda También te digo, como dato curioso Necesitamos más cositas De pues nivel Perfecto, perfecto Vamos bien, mago, bien, mago, bien mago. vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Estoy haciendo bien No, lo estoy haciendo bien Yo que sé qué estoy haciendo Yo simplemente estoy atacando Y yo me voy, me voy Vete, vete vete vete vete vete vete eh? yo creo que con esto es suficiente no? a ver tiene voces el juego podríamos poner los sonidos Sí, lo voy a hacer ¿Te ves con cara de hacerlo con cara en serio de poner eso ahora mismo no me ahora mismo Acércate. Acércate, ¿pero por qué no te acercas? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Pero si es que no haces nada? ¡Sal de ahí, sal de ahí! Me he dado cuenta tarde Me he dado cuenta tarde que tenía que salir de ahí Me he dado cuenta tarde que tenía que salir de ahí ¡Vamos! ¡Oh! Ataca, ataca, ataca ¿Haces algo? Pregunto, ¿tú haces algo en concreto? ¿Podría usar la Q? Sí ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas más? Si es que no te acercas, acércate. Acércate. Si es que parece que les tengas miedo. No se acerca. Por Dios. La pelea que hay ahí. Lo que sí voy a hacer va a ser intentar utilizar más la Q. Serpientes muñeco que pegan a la distancia. Vas a hacerme más daño. Pero te tienes que acercar. Y hacer lo siguiente. No, no, no, no, no, no, no lo uses Acabo de usar la Q De forma absurda Ahí está por He usado la Q Ha bajado un poco Tu barra Pero no ¿Lo he hecho? ¿Lo he hecho yo? ¿Lo he hecho yo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo he hecho yo? ¿Quién ha sido? Fue doble Fue doble, fue doble en el chat Es lo que se va a venir Esperemos esperemos canalízate canalízate canaliza, canaliza. analiza canaliza canaliza canaliza canaliza vale vale acércate chiquilla Ahora, w doble w doble w doble w doble w doble w doble w doble acércate chiquilla acércate acércate Acércate. Si es que no, no se acerca. Se acerca. ¿Por qué no te acercas? Tienes miedo. ¿Qué te pasa? Porque cada vez tengo más segundos... Imagino que cuanto más alto sea el nivel, ¿no? Más tardas en curarte. Que ya, si te das la vuelta, pues a lo mejor atacas. Pero de espaldas dudo mucho... Que sea muy fácil. De espaldas dudo mucho que lo puedas hacer, ¿eh? También te lo digo, compadre. es un consejo que te doy. Como estoy utilizando el game. Pero, tú ya eres tú. O sea que, ¿vale? Bueno, bueno, no me han dado, no me han dado, no me han dado. ¿Y me puede explicar qué es lo que acaba de ocurrir? Estoy al lado, estaba al lado, hay que destrozar esto de aquí. Hay que des... bueno esto y esto, es una línea recta. O sea, es como la Q luz lanza un deslumbrante rayo de luz que inflige Dios a todos los enemigos situados en una recta. Vale. O sea, esta, esta de aquí, es como si fuera para atacar también. O sea, hace la misma función que la Q, pero en vez de hacerlo que se inmovilice, es, hace daño. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo tienes ahí frente, no lo ves. Es que no lo estás viendo. Lo tiene ahí enfrente y no vamos a dar ni cuenta. Lo tiene ahí delante y no se da ni cuenta. Te acercas, Ahí está. Muy bien, se sí me gusta. Pero te vas. Vete. Olvídate. La R, la R, la R. Le la R. Le la R que nos va a venir bien. Pero acércate, acércate, que de lejos no vas a darle. De lejos no vas a darle nada. ¿Te quieres acercar? Hemos perdido, perfecto.